Muy buenas noches a todas y a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Eh, espero que estén bien, que hayan tenido una linda semana. Eh, hoy empezamos con un tema que se llama el significado verdadero del yoga. Ya que eh, hace unos años eh, India logró gestionar en Naciones Unidas que se celebrara el Día Internacional del Yoga. Porque eh, es una práctica universal que verdaderamente es muy útil y que para realizarla eh, lo puede hacer cualquiera de cualquier religión. Y tal vez lo que sucede es que por desconocimiento a veces... Nos da miedo y he escuchado personas que dicen que si hacen yoga tal vez van a perder control de su mente o de su cuerpo. Por eso queríamos hoy profundizar en qué es el verdadero significado del yoga y después cada quien pues con total libertad Puede sentir si, si quiere practicarlo, si quiere entenderlo mejor, ¿verdad? Y, y de repente le puede ayudar a su vida eh, cotidiana. Entonces, la palabra etimológicamente yoga significa unión o conexión. ¿Y por qué creen que eso es importante? Si ustedes se observan en este instante, ¿de qué están desconectados? ¿Y con qué están conectados? Solo observen. En nuestro mundo actual, usualmente, yo estoy muy conectada o conectado con los cinco sentidos. Entonces, perciban lo que están escuchando, lo que están viendo, lo que están oliendo. Y además estamos muy conectados con deseos, con expectativas. O sea que hay conexiones tanto físicas como también con, eh, con una suerte como de deseos o expectativas que hasta a veces son falsos porque tenemos el deseo de que algo suceda creyendo que nos va a traer felicidad y de repente... Eh, es como un venado de oro, verdad? como este cuento que me encanta de este señor que era muy avaro y quería tener mucho oro, entonces de repente tuvo la capacidad de que todo lo que tocaba se convertía en oro, entonces no podía ni comer porque cuando tomaba la comida se convertía en oro, no se la podía comer. Entonces de repente igual nuestra mente estaba buscando eh, en la materia en el mundo externo, eh, importancia, significado, que, no, que perdura y que en realidad no va a perdurar. Como ese venado de oro, como el pensar que, que eso dorado me va a satisfacer los deseos más profundos del ser. Entonces, ¿con qué, qué es yoga? ¿Con qué tengo que hacer yoga? ¿Con qué me tengo que unir, que conectar? ¿Y con qué me tengo que desconectar? ¿Qué piensan? Por ejemplo, en este instante, ¿quién está pensando? ¿Quién está observando y decidiendo estar aquí escuchando esta, esta compartir? ¿Quién es? Y vieran que hoy justamente estuve compartiendo con un grupo de, de profesionales eh, del tema de meditación. Hicimos un ejercicio de ver en tres colegas o tres personas con los que trabajamos o vivimos, en ver cualidades de esas personas. Entonces cada uno tenía que poner los nombres de las personas y poner tres cualidades que les veían. Y en eso fascinados, lo hicieron bien, contentos. Pero después el reto fue poner el nombre de, de uno mismo. Y poner tres cualidades que uno identifica en el ser. Y ahí se quedaron dando vueltas. ¿Cuáles son mis tres cualidades? Entonces después yo les preguntaba que qué fue más fácil si ver las cualidades de otros o ver las propias. ¿Y qué creen que dijeron? Ver las cualidades de otros. Y que y usualmente las cualidades que ellos pusieron acerca de sí mismos ni siquiera estaban seguros si eso es real, si eran realmente sus cualidades. Por eso, cuando hablamos de yoga o de reconectar, yo tengo que reconectar con una parte de mí que lastimosamente en este mundo tan materialista he ido perdiendo, que es la parte esencial, más pura de mi ser. Eh, ¿Y por qué digo pura? Porque es una parte que es verdadera y que ni siquiera yo conozco de mí. Que que los demás, cuando alguien me refleja una linda cualidad mía y me dice que, que tengo tales y tales especialidades, yo me siento tan feliz que alguien las vea. ¿Por qué? Porque no necesariamente yo las veo en mí, porque yo no veo mi propia verdad. Yo no, no me conecto conmigo. Del día entero mi mente, ¿dónde está vagando? hacia dónde se dirige. Y por eso ustedes ven que en estos momentos que estamos viviendo de tanto reto, ¿verdad? Con, con la pandemia, con situaciones laborales complicadas, lo que nos sucede es que hay un gran sentido de inseguridad, por supuesto, y de temor, porque nos hemos dado cuenta que todos los soportes externos en los que yo basaba mi seguridad de vida, ¿verdad?, en tener todo, entre comillas, estable, ¿verdad?, afuera de mí, resulta que todo eso en algún momento se está como tambaleando, desmoronando. Porque en realidad el sentido de seguridad, lo que es permanente, lo que en este momento no se puede sacudir, está en mi interior, no está afuera. Por eso, tener yoga, uno de los significados es reconectar con el interior. Reconectar con ese poder del ser, esas cualidades que sí tengo, que son mi verdad, que todo lo que estoy buscando afuera, en realidad ya está en mí. Cuando logro reconectar con lo que ya está en mí, eso que me hace, eso es el primer paso para ser un yogui. Ustedes saben que hay diferentes eh, tipos de yoga, han escuchado, ¿verdad? Hay algunos que hacen pranayama o respiración, que produce una gran relajación, tranquilidad. También hay hatha yoga, que son todas estas asanas o ejercicios físicos. Y también está lo que en nuestra escuela practicamos que se llama raya yoga, que es el yoga espiritual y que tiene como meta lograr un estado de autosoberanía y de autorrealización completa, donde el ser realmente logra mantener estabilidad, tranquilidad y bienestar independientemente de lo que pasa afuera. Eso es una de las metas del Raja Yogi. ¿Cómo? Logrando entender que mi mente es mi mayor herramienta, es la herramienta más bella que tiene el ser humano y no solo es bella, sino es muy poderosa. Ahora, ¿en qué uso la mente? Imagínense ustedes que es como un lápiz, ¿verdad? Con el que ustedes dibujan diferentes sentimientos, escenas, permanentemente. Y resulta que esas escenas es como un lápiz mágico, porque una vez que uno las dibuja en su interior, son como verdaderas. Uno las siente, las vive. Es como si esa imagen se hiciera verdad. Imagínense como cuando uno está soñando. ¿Qué es un sueño? Un sueño sencillamente son diferentes imágenes, experiencias que crea la mente. Pero a veces esos sueños son tales que uno hasta se despierta sudando, se despierta llorando, como si hubiera estado viviendo realmente eso que está soñando. Porque ese es el poder de los pensamientos y la mente. Mi mente, el problema actual es que como mi, mi seguridad y mi mente siempre está hacia afuera y se conecta con lo temporal, se conecta solamente con lo que es cambiante, nuestro estado emocional continúa fluctuando todo el tiempo. Por eso yoga, conectar mi mente con mi interior, me hace estable, silencioso y con más paz. Vayan, sientan que ustedes pueden ir hacia adentro, y que adentro de ustedes hay realmente como un espacio, como un pequeño nido de luz, pequeño nido cómodo, tranquilo, confortable, cálido, donde ustedes están ahí totalmente protegidos, como ese nido donde hay una esfera de una luz eterna, pura, constante. Eso lo podemos llamar el alma o la conciencia. Entonces, nosotros, el ser, requiere reconectar con esa luz o esa conciencia, el que está escuchando, pensando, que en realidad es el que lo está sintiendo todo. Porque vean, este cuerpo que es una cosa maravillosa que nos presta la Tierra, verdad, la Madre Tierra, este cuerpo, es, hay que cuidarlo, hay que limpiarlo, pero este cuerpo nosotros sabemos que no es eterno. Si ustedes piensan cuántos años más les quedan en este cuerpo, definitivamente es limitado. En algún momento voy a tener que desapegarme de esta materia. ¿Sí? Pero resulta que yo tengo cuerpo, pero yo no soy cuerpo. Yo soy alma con cuerpo, no cuerpo con alma. Entonces, quien percibe todo a través de este cuerpo es el alma. Por ejemplo, si ustedes en este momento, yo les pongo en su mano un cubo de hielo, y les digo, agarren así fuerte, fuerte, fuerte el cubo de hielo. Y se está derritiendo en su mano ese cubo de hielo que está súper frío. ¿Quién siente el frío? ¿Quién siente el frío de ese cubo de hielo? Nosotros tenderíamos a pensar que es la mano que está sintiendo el frío, ¿verdad? Que es el sistema, que es los nervios, ¿verdad? Todas las terminaciones que sienten el frío. Pero en realidad, si usted, un cadáver que tiene mano, ¿verdad? Pero no tiene vida, o sea, no tiene conciencia, no tiene alma, usted le pone un cubo de hielo en la mano, ¿va a sentir ese cuerpo, el cubo de hielo, esa mano? ¿De un cadáver siente algo? No, ¿verdad? Porque en realidad quien está percibiendo todo ahora no es el cuerpo. Es la conciencia o el alma que está en este cuerpo. Ahora, ¿cómo alimento el alma en yoga? Es decir, ¿cómo me conecto con el alma para darle paz, tranquilidad, silencio, ¿cómo me conecto con este ser que vivo las 24 horas y que no conozco? Que no conozco su potencial, su belleza, sus características. Si yo les digo, piensen en el alma, ¿cómo es el alma? ¿Tiene color el alma? ¿Cómo es? ¿Qué capacidades tiene el alma? ¿De dónde viene el alma? Porque el alma, en hindi se dice Atma, y es como una semilla. Ustedes ven que una semilla es un pedacito de materia muy, muy pequeña, y sin embargo en esa semilla se guarda el código genético de un gran árbol. Porque la semilla... En su interior, pese a que es pequeña, tiene mucho poder. Tiene conocimiento, tiene todo lo del nuevo árbol que van a nacer. ¿Cierto? Ahora imagínense que el alma es una semilla extremadamente poderosa. Dentro de nosotros mismos está todo el conocimiento de quién soy yo. Está en mí. Si ustedes me dicen, bueno, es que no María, yo para conocer quién soy yo, tengo que ir a la biblioteca, a leer libros, saber de que me digan quién soy yo o tengo que ir a preguntarle a todas las personas quién soy yo o a mi pareja quién soy yo. ¿Ustedes creen que así uno se conoce? En realidad, lo que voy a conocer es lo que yo reflejo o lo que los otros proyectan en mí. Pero realmente el conocimiento de mi ser está en mí. Y yoga es precisamente hacer ese ejercicio de unión o conexión en silencio, de introspección, para conocer mi verdadero ser, el alma, las características del alma, las capacidades del alma, las cualidades del alma. Y hablaba recientemente con un amigo mío que es musulmán y me decía que eso es algo muy interesante y muy profundo porque decía que en eh, las escrituras eh, musulmanas se habla de cosas muy espirituales, muy lindas. Pero dice, pero nadie puede enseñar, nadie que no sea lo más elevado, lo supremo, puede enseñar acerca del alma. El gran misterio es el alma. Y precisamente nosotros todos somos almas y el alma está más allá de un género, ¿verdad? No es un hombre o una mujer, está más allá de todas esas cosas que son bastante limitadas, ¿verdad? Entonces, el primer aspecto de yoga es... Percibir esa realidad interna. Entonces quiero que hagamos un pequeño ejercicio. ¿Les parece? Pónganse ahí donde están de forma cómoda, de forma natural. Ahora quiero que ustedes observen qué está haciendo su cuerpo. Por ejemplo, ¿cómo es la respiración del cuerpo en este momento? ¿Qué estoy escuchando? A veces hay sonidos muy sutiles. Por lo menos identifico cuatro sonidos que estoy escuchando. Cuando yo escucho, ¿quién interpreta ese sonido? Y, por ejemplo, dice, ah, es el sonido de la computadora, o eso es un carro, o sea, yo le doy un nombre a ese sonido, lo asocio a otra cosa. ¿Quién hace todo eso? ¿Quién guarda esa información en sí misma? Porque yo sé mucho más de lo que creo saber. Ese ser soy yo. Y puedo visualizar ese nido de luz en mi interior. Un espacio cómodo, sutil en mí. Donde yo soy lo que soy. Donde yo soy libre. Donde puedo desaprender todo lo que aprendí limitado acerca de mí. Voy a ir hacia mí con amor y escuchar con otro sentido, el sentido del alma. Porque en mi interior está toda la paz que busco. El lugar más tranquilo que existe, el más tranquilo que puede existir para mí, está dentro de mí. En el alma hay una fuente inagotable de paz. En el alma hay una fuente constante de amor. ¡Qué maravilla sentir que todo está en mí! Y puedo volver a esta conciencia cuando sea que yo quiera. ¿Qué percibe uno cuando hace estos ejercicios de conexión, de yoga? Que también se le llama meditación. ¿Verdad? ¿Qué siente? Si uno siente que todo está en mí, todo lo que busco, eso le da a uno autorrespeto poder, fuerza y mucha estabilidad o equilibrio, mucho equilibrio. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros lo externo no podemos controlarlo, no podemos hacer que la gente nos quiera, no podemos hacer que nos ganemos la lotería, no podemos hacer muchas cosas que no, no están bajo mi control y, de hecho, todo eso es limitado. Pero en mi ser tengo mucho más poder del que yo he pensado que tengo. Por eso nos hemos podido levantar muchas veces cuando hemos caído. Ese poder está en el ser. Entonces, eso es un aspecto del yoga o de la meditación, Raya Yoga, y lo que es ser un Raya Yogi. El otro aspecto tiene que ver con cuál es la conexión más elevada, porque recuerdan que yoga es conectar o unir, ¿verdad? Ahora, si yo les pido que piensen en qué es lo más elevado que existe, lo más puro, lo más eterno, lo que es constantemente pacífico. Quien es absolutamente amoroso, siempre, una fuente inagotable de sabiduría, inagotable, ¿Qué se les viene a la mente? En el Raya Yoga vemos que eso que se nos viene a la mente lo hemos llamado diferentes formas, depende de las tradiciones espirituales. Entonces en algunos casos se les llama Dios, en otros casos Alá, Jehová, Yahvé, Sibu, muchos diferentes nombres. Pero hay una memoria colectiva de qué es lo más elevado que existe. Y es un ser vivo, porque vimos que lo que está vivo es el alma. Entonces a esta alma, la más pura, la más llena de amor y sabiduría, es lo que le llamamos el ser supremo, el alma suprema. Entonces, en el Raya Yoga... Se busca además la conexión con esta fuente inagotable de sabiduría, que es luz. Hay una frase en hindi que dice Ek Om kar", el único ser incorporal. Es decir, que el alma suprema, porque es constante, porque es siempre, siempre, siempre pura y perfecta, es porque no tiene un cuerpo físico, al que haya que alimentar, al que haya que poner a dormir, al que haya que vestir, sino que el alma suprema vive en este mundo de absoluta paz y quietud que es el nirvana o el mundo de las almas. Entonces se mantiene en ese nivel constante de perfección. Y es por eso que colectivamente la humanidad tiene un recuerdo grabado de que cuando requiero esa energía, ese apoyo, esa ayuda, yo conecto con esa fuente. ¿Y cómo conecto? Porque es un ser de luz, es un ser incorporal, es un alma. ¿Cómo se conecta un alma con otra alma? Nosotros creemos que nuestras relaciones son de cuerpo, ¿verdad? ¿Verdad? Creemos que por el hecho de tocar o de tener sensaciones o cercanía física tenemos una relación cercana. Pero la relación de alma a alma es mucho más cercana. el alma se comunica con otra alma con solo pensar en esa alma. ¿Verdad? Es decir, que el alma se conecta con el Ser Supremo al pensar en el Ser Supremo, ¿sí? Ahora, eh, hay una pregunta, dice, el Ser Supremo no vive dentro de nosotros. No, el Ser Supremo vive en el hogar del alma, es decir, en el mundo espiritual o el cielo, el nirvana. No, yo soy hija o hijo de Dios, pero yo no soy Dios. Por eso también una cosa es conectarme con el Ser Divino que soy yo, por ser creación del Ser Supremo, pero hay un Padre o un Creador, ¿verdad? O le podemos llamar este Ser Divino. Somos relacionados, pero yo no soy él, sino por qué lo buscaría y por qué tendría yo tanta imperfección, ¿verdad? Entonces, por eso la conexión con el alma suprema, con esta fuente más elevada del universo, es muy fácil. Pero requiere que mi mente esté conectándose no con sus deseos, sino con la luz y la paz de lo más divino. Y a nosotros nos han enseñado muchas veces. Que conectar con Dios es sentarse a pedir, ¿no? A mí me encanta esta imagen de las manos juntas porque siempre he pensado que de repente esto es como una antena, <risa> pero a veces tenemos las manos así y la antena igual no funciona. ¿Por qué? Porque la antena en realidad es interna, es decir, mi mente o... El, el sentido del alma, mi ser, tiene que sintonizar con la realidad espiritual. Y sintonizar con la realidad espiritual implica desconectarme de la realidad material. ¿Y eso qué implicaría? Que yo tengo que sintonizarme con la paz. Por eso... Muchas veces hay gente que le encanta ir a la montaña o a la playa a estar en paz y ahí se siente muy conectado con Dios porque logra entrar en la frecuencia de lo espiritual. ¿Verdad? Que es ese estado de mayor paz, silencio, tranquilidad, y luego percibir al ser supremo. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ¿por qué eso es eso importante? ¿Por qué en el raya yoga se busca esa conexión, esa, esa unión con lo más puro, lo más divino? Porque resulta, eso se le llama el fuego del yoga. En India hay muchos símbolos así de que, de que una conexión muy grande es como un fuego. Para explicarlo mejor sería como cuando ustedes ponen una lupa y abajo hay un papel, ¿verdad? Una hoja y la energía del sol pasa, pasa, pasa y se, se focaliza, se concentra y después le llega concentrada la hoja. No sé si hicieron ese experimento y se quema la hoja, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, el yoga es como concentrar la energía divina del alma suprema que vive en este mundo del nirvana, en el mundo puro, recibirla concentradamente y que se convierta en fuego en mi interior. Y ese fuego es como lo que hace la concentración en el alma suprema. Me concentro plenamente en la energía sutil, pura, amorosa del alma suprema. Totalmente concentrado. Y eso logra ir quemando, quemando toda la basura que he acumulado en mi interior. Es decir, todos los apegos que a veces ¿verdad? uno era tan libre y de repente uno se da cuenta que a esta edad uno está lleno de apegos que antes no tenía, ¿verdad? Eh, puede ir quemando todos los traumas o situaciones que de repente se convierten como en rasgos de personalidad que no me gustan, porque estoy concentrando, teniendo yoga, con algo que es muy, muy puro, elevado. Y donde está conectada la mente, a eso le doy fuerza. Ustedes saben que eso se le llama el efecto pigmalión. Es una de las capacidades de, las, de los seres humanos. Por ejemplo, ese efecto se ha descubierto que funciona en la educación. Entonces, si, por ejemplo, eh, yo tengo cierta interpretación de, de las capacidades de un estudiante, yo voy a proyectar eso en el estudiante, ese estudiante lo voy a ver siempre así, él me va a hacer el favor de actuar como yo lo estoy viendo. Eso sucede entre nosotros. ¿Verdad? ¿Con quiénes se sienten ustedes más cómodos o cómodas? Con la gente que los ve como, que les ve sus cualidades, que los quiere, que los aprecia, los valora. Pero si hay alguien que solo les ve sus defectos, Ustedes cómo actúan con esa alma, con esa persona. Es decir, que depende a cómo, con lo que yo me conecto del otro, eso hago que me deja. Si yo me conecto con lo más bello de un ser humano, esa persona va a estar contenta de estar conmigo. Entonces, de la misma manera, si yo me conecto con la fuente divina, con el alma suprema, con Dios, eso es lo que yo voy a Darle fuerza y recibir, y conectar, recuerdan que no es pedir, es yoga, es sentir, contemplar, apreciar, recibir, y mantenerme en ese estado de recibir esa luz, esa paz, esa tranquilidad, esa claridad. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo que procuramos en el Raya Yoga es que de esa energía divina yo tome lo necesario para superar situaciones eh, cotidianas. Por ejemplo, si ustedes van a ir a hacerse una operación y están en la sala de operación, los están preparando, ¿en qué pensar en ese momento? Yo voy a hacer yoga en ese momento. Yo me conecto en que soy un ser de luz, yo soy el alma en este cuerpo y estoy conectada con el alma lo, que es lo más elevada que existe, lo más pura que existe. Y voy a recibir esa energía y así dar los mejores deseos a quienes van a hacerle lo que se requiera hacerle a este cuerpo en la cirugía, por ejemplo. Cuando yo practico yoga de esa manera en la vida cotidiana, a eso se le llama karma yoga, que es otra de las prácticas que se hacen utilizando la meditación. ¿Qué es karma? Karma es acción. El ser humano, el alma, mientras está en este cuerpo siempre tiene que actuar. Tengo que moverme, tengo que trabajar, tengo que comunicarme, interactuar, crear. Ahora, resulta que el reto es que cuando estoy viviendo, cocinando, conversando, caminando, hacerlo en yoga, es decir, en conexión con mi ser real, con el alma y con lo más elevado que es Dios. Es decir, que es la integración Armoniosa en mi estado, en, en mi actitud, en mi mente a la hora de yo vivir y hacerlo todo. Eso se llama ser karma yogi. Y eso en realidad requiere bastante práctica. Porque yo no sé si ustedes se fijan, cuando empiezan a hacer una tarea, ¿dónde se va la mente? Y. Pero precisamente por eso es que hay estrés, ¿verdad? Porque la mente se va a otro lado, a veces a vagar por aquí y por allá, ¿verdad? Por eso la práctica del yoga debe ser consistente. Eh, ¿Eso qué implica? Que usted no va a hacer, por ejemplo, cuando usted quiera hacer un lustre y quiera hacer eh, crema chantilly, no sé si alguno de ustedes ha hecho, y usted empieza a batir, a batir, si usted deja de batir y, y de repente se va a dar una vuelta, a tomar un café y después dice, ay, voy a seguir batiendo, ¿qué pasa? ¿Eso va a convertirse en crema chantilly? No, ya se echó a perder. <ríe> El secreto para la crema chantilly es que yo tengo que batir, batir, batir, batir, batir, batir, batir. Y llega un momento en que, va, que de tanto batir se convierte en algo cremoso y eso es la crema chantilly. Es lo mismo con el yoga o con la meditación. Si yo quiero llegar a la meta de la autorrealización, de la, del poder... Eh, Hacer que el potencial interior esté en lo máximo, lo máximo que yo pueda lograr, yo necesito practicar todos los días. Y para eso, una persona que es una meditadora, alguien que practica Raya Yoga, tiene que poner disciplina. Y hay muchas disciplinas que ayudan a la meditación. Por lo menos, por ejemplo, tener un espacio físico adecuado para practicar la meditación. La alimentación que uno tiene también influye. Por eso nosotros procuramos comer de forma vegetariana. Eh, porque eso tiene un impacto en mi estado emocional, en mi estado también mental. Y por lo tanto también tiene impacto en la meditación. Eh, procuramos... Eh, no gastar energía en, en conversaciones o en, o en eh, distracciones que no son muy trascendentales y que más bien me van a cargar de energía negativa o inútil, porque practicar yoga o ser un yogi es realmente de alguna manera renunciar o de ser desapegado de muchas cosas. Realmente creo que llega el momento en que uno naturalmente ya pierde el interés en cosas que antes tenía interés. Pero que uno ve que son superficiales y que no, no me acompañan el propósito de mi vida, ¿no? Entonces, quisiera que hiciéramos otra práctica. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿podríamos ser parte de Dios? Digamos, si yo te pregunto, ¿usted es parte de su mamá? No, ¿verdad? Usted es usted y su mamá es su mamá. Entonces, tenemos el mismo código genético, ¿verdad? Tenemos, nos han heredado el código genético, pero yo no soy una parte de mi mamá. entonces Yo no soy una parte de Dios. Yo soy creación. Entonces, tengo las, las características espirituales, así, genéticas, divinas en mi interior y soy en ese sentido puedo ser como él pero yo no soy dios y además el alma suprema o dios o el ser supremo tiene un papel que no es el mío verdad dios tiene una misión y yo tengo una misión pero estamos obviamente sumamente conectados verdad cuando nos cuando nos conectamos porque si no en realidad puede ser que estamos los dos ahí, pero no estamos conectados. Por eso la idea es hacer este ejercicio de yoga. Bueno, entonces quisiera que hagamos lo siguiente. Quisiera que ustedes piensen en el lugar más alto en el que han estado. ¿Cuál ha sido el lugar más, más alto en el que han estado? Piénsenlo. ¿Cómo se sentía estar así de alto? Ahora hay algo que es aún más alto. Que está más allá de la gravedad de la tierra. Donde no hay sonido. Total quietud. Tal silencio lleno de mucha calma. Ese espacio puro, sutil. Allí está lo más elevado que existe. El alma viva de la fuente universal de amor, el alma suprema, quien es como un sol que irradia constantemente Paz, luz, total paz. Recibo paz. Tomo paz. Y hay paz. En mi mente, mi mente está en paz. Ahora visualizo que esa paz, el alma suprema de Dios es una energía sanadora que deshace cualquier tensión. Dios es mi guía, es mi amigo. Es mi profesor. Es mi madre, mi padre. Es un ser con todas las cualidades, femeninas y masculinas. Puedo conectar tan fácil con solo un pensamiento. Visualizo que puedo mantener esa conexión, aún cuando descanso, aún cuando hago tareas en el día, la conexión con la fuente de paz. Y estar en paz. Muchas gracias. Estas dos cosas, sentir al alma suprema, la conexión con el alma suprema, con mucha amor, dulzura, fuerza y además la conexión con el ser, con el, la propia alma, es lo que va haciendo la alquimia, la transformación para lograr nosotros realmente el estado más elevado.